funcionarios, todos los funcionarios, todos los ministros del país están ahora mismo como jefe de campaña de Gonzalo Castillo en toda la geografía nacional. O sea que a Leonel, que se olvide de esos números que le están dando, porque volverá la frase famosa y célebre que una vez dijo el actual presidente y que de ese mismo momento comenzó su venganza hacia eh, eh, Leonel Fernández cuando dijo me venció el Estado Mira eh, estoy de acuerdo con en gran parte con ese planteamiento de Sergio aparte de que tú dices bueno pero y esta desfachatez porque el encargado de campaña de Gonzalo Castillo, me imagino que aquí el colega, ¿verdad? Uh -huh. Que intentó interrumpir tu comentario sobre... Sí, pero no él lo sabe logró, que tengo razón. No lo logró, sí. Eh, es el presidente de la República. Uh -huh. Sí. Danilo Medina Sánchez, <risa> quien fue quien designó... <risa> a cada uno Ese de equipo ellos. de campaña que va a coordinar los trabajos políticos para llevar... A Gonzalo Castillo, ahora, a enfrentar... Te, a, de esa, de esa palabrita a, que de Hacer el candidato. Las uh, campañas políticas de República Dominicana se hacen con discurso. Entonces. Doctor, pero una preguntita ahí. ¿eh? ¿Se hacen con discurso? Bueno, eh, ¿Tú quieres, Sergio? Eh, no, no, pero responde. Sí, está comentario. bien, ok. Sí, Mira, sí. aparte de que eso es una desfachatez, ahora, sí, sí. Lo, estamos, lo estamos cuestionando esa acción por, lo, que eso, por lo, lo negativo que representa eso para el país. Pero. No hay un solo leonelista, atención Warner, no hay un solo leonelista que se atreva, o que tenga, no que se atreva, que tenga la capacidad, la moral, la calidad. la calidad moral para cuestionar esa acción Jamás. de Daniel Medina, designando esos funcionarios gubernamentales sí. para coordinar y dirigir la campaña. D la cómo como poner el sabe, presupuesto de la nación en una campaña. ¿Usted sabe por qué? Porque el Pero doctor así. Leonel Fernández ¿Mm? hizo lo mismo cuando claro. utilizó la frase que dio Sergio, de que me ganó el poder. Sí, así quien mismo. dirigió la campaña de Leonel Fernández en ese momento fue Francisco Javier García, que está del era otro funcionario lado. Funcionario del gobierno. ¿Eh? Y todos los otros, que ahora los no recuerdo, si no, todos. 8, 10, 12, que eran funcionarios. ...del gobierno, tal cual... ...lo mismo que están tal ahora... ...acaba de hacer Danilo Medina Sánchez... ...nombrando ese equipo... ...de encargado de coordinar la campaña... ...de Gonzalo Castillo, ahora... ...¿qué es lo que a mí... ...amigos televidentes, el Romero me preocupa... ...miren la situación que nosotros estamos viviendo... ...en este momento, o que reiniciamos de nuevo... ...con respecto a los apagones... ...no crea que eso se va a resolver... ¿sabe por qué? punta Catalina? <coughs> no, ah, porque... En este momento, los funcionarios no están en eso. Para nada. Esas obras que están pendientes, que durante el... Todo el, el te, no, el, el que Gonzalo se olvidó Gonzalo Castillo eso. como ministro de Obras Públicas, es posible que dejaran inconclusa, difícilmente se puedan resolver. Ahora, el ministro de Obras Públicas, fresquecito, por decreto nombrado ayer, se llama eh, Ramón Pepín. ...que era viceministro... ...ahora pasa a ser ministro... Lo ¿Quién, mismo. Era, ...¿quién era el jefe de él? Eh, Gonzalo, Gonzalo Castillo... Castillo. ...entonces... Es ...Ramón Pepín también es miembro... ...como ministro... De la, de la coordinación de la campaña de don Osana Claro, activo. claro. Ahí está el administrador del Banco Central, el de impuestos internos. impuestos internos, interno, más, impu, más in, o sea, señores, esto es increíble. Estamos diciendo que cualquiera, yo asumo que ya ellos no van a tener tiempo, porque a partir de ahora, y no, antes, hasta el 6 de octubre. Le estamos diciendo que fin, son jefes de campaña de él, ser, por regiones. Van a estar en otra cosa, menos en la responsabilidad directa, de lo que, para los que fueron nombrados en su momento Vuelve y le digo señores En conclusión, este país se jodió. se jodió Oye señores, aquí hace más de 20 años Que nadie hace campaña Por discurso Aquí se hace campaña con gastos Se hace campaña con Con, su, con dinero Es que se hace campaña por eso digo, Gonzalo no va a gastar un centavo de su dinero. No, porque serio, no, no, es que, eh, ahí estoy en desacuerdo contigo. Es que Gonzalo Castillo, ni, ni Leonel Fernández, ni Luis Abinader, ni Hipólito me gastan un centavo de lo de él. Claro. Ya, claro. O sea, no, no porque, ay, pero que, ay, pero no es igual. No es igual. No, no, lo, no. No es igual cuando tú tienes el aparato... El aparato financiero, el aparato productor, todo el decir, presupuesto de la nación sí, en tus manos. Sí, pero lo que te quiero decir, que no. aún no teniéndolo, mete al otro lado. Aún no teniéndolo, no van a gastar un solo centavo de lo del. Serio, por la campaña está financiada bueno. por la Junta Central Electoral de los sí. partidos. No... Por nosotros. Exactamente. Entonces, este país... Papeleta he, mató a menudo exterior, y Morocotas se alzó con todo. Miren, yo digo y debo reiterar, debo reiterar tal vez penosamente que nosotros vivimos en el circo más grande del mundo. En el día de ayer publicó en su cuenta de Twitter el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. Oigan qué cosa más hermosa. Rey, él lo hizo. Reinaldo anuncia y comunica que su distinguida esposa Ajá. decidió apoyar a Leonel Fernández tira, pa, tira adelante, y que ahora. él decidió quedarse neutral. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. ¡Qué bonito, secretario general, presidente del Senado! Usted, él mismo publica, él publica que su esposa decidió apoyar a Leonel Fernández. ¡Qué bueno! Porque en el matrimonio hay, una, hay democracia. Sí, Eso sí, sí, está sí. muy bien. Pero, ¿a quién, ¿a quién usted va a confundir con ese cuento, señor secretario general? No, mira lo que pasa. Yo, ¿Eh? Eh, tú, tú. Eh, ¿Usted ya... no, eh, fue, ahora, yo quiero, además de eso, felicitarlo porque es una estrategia excelente. Excelente. Excelente porque. Propio bueno, de lo que siempre no están yo, arriba. Usted es independiente. No soy yo, es mi esposa que ha tomado esa decisión de apoyar a Leonel Fernández. Con eso se empiezan las negociaciones y cojo la que me, más no me convenga. Sencillo, ¿eh? Como espos un Mi esposa decidió apoyar a Leonel Fernández, su esposa, sí. y él dejó a su equipo político, a su equipo de campaña, quien estuvo trabajando por su precandidatura, al libre albedrío. A que uno apoyen, si así lo deciden, a, da, a, a los danilistas, y otro apoyen a los leonelistas. Mm, ¿Eh? bueno. Cómpreme otro, que es, es, hágame uno de vaquero, que esa sí, no, es de pirata. Señor secretario ese, general. Ese Vamos se tapé un ojo y <ríe> vamos tirada. a otra pausa comercial y regreso pues seguimos aquí junto a Sergio Romero con los comentarios cuánta y cambien, melodía André, y cuánto baile tiene la cambia. política de